¿Vais a bailar o no? Sí. Venga, empezamos y bailamos, ¿vale? ¿Estamos? Sí. ¿Eso cómo es? Uno, <ríe> Está bien, muy bien.